¡Hola, tribu! ¿Cómo estáis? Pues hoy hemos pasado el directo al viernes, pues porque ayer no me daba la vida, pero no quería dejar de hacer este directo en esta semana. Estamos en esa semana just de, justo después de la festividad de Samhain, que algunos celebran durante toda esta semana, hasta el próximo domingo, mi cumple. <ríe> y, y bueno, pues aquí en el hemisferio norte estamos en otoño, en el, en el clima del otoño y se nota en cuanto a nuestras relaciones porque hay muchos que nos dejan en estos días. Muchos animales y muchas personas también porque como ya sabemos la tribu entre especies lo tiene bien claro pues al final en la tierra y los ciclos de la tierra nos afectan a todos y esa es la razón de que haya tantos animales y tanta gente que nos deja que elige estos momentos del año para dejarnos. Momentos del año que no son no solo esta semana, sino todo el otoño y parte del invierno, que es como el cierre de, de un ciclo. Entonces, aunque hay mucho de la información que voy a deciros en este directo que he dicho en otras ocasiones, pero quería hacer un recopilatorio cortito, eso sí, voy a intentar que sea corto, ir muy al grano, eh, sobre cómo despedirnos de nuestros amigos animales, pero lo cierto es que si no todo, la mayoría de las cosas que voy a compartir nos sirven también para despedirnos de personas y hasta de, bueno, <risa> claro, de una casa a lo mejor ahora mismo no te hace falta algunas cosas, pero habrá algunos datos que os vengan bien también cuando termináis un ciclo, por ejemplo, en un lugar y os queréis despedir de ese lugar como a mí me toca dentro de nada. Muy bien, pues entonces, voy a ir poco a poco, por, punto por punto, contándoos pasos que salen mucho en las sesiones que tenemos de comunicación y, y, bueno, y otros que a lo mejor no salen, pero que conviene saber en estos casos. Lo primero sería por qué es importante saber despedirse y despedirse de nuestros compañeros animales cuando se van. Yo no sé vosotros, pero yo sé de mucha gente que, sobre todo hace tiempo, ahora está cambiando nuestra sensibilidad y se nota, pero hace tiempo que tú tenías a tu tortuguita o tu pajarito o tal, y cuando moría, poco menos, que lo tiraban a la basura y, y ya. no Claro, esto, eh, si lo has vivido en niño, como yo, pues te habrá dejado ahí con, un, con sentimientos encontrados de no entender muy bien, ¿no? Y si lo has hecho alguna vez es probable que te sientas un poco raro. ¿Por qué? Porque sepamos o no que después de la muerte el alma sigue y que no porque se haya, haya salido el alma fuera del cuerpo ya ha desaparecido todo y se ha terminado todo el proceso y ya aquello, o sea, el cuerpo no sirve para nada no es, pues, aunque no lo sepamos, eso no quiere decir que, no, que, que, que las cosas no se mueven así, que la energía no vaya a seguir su camino. Entonces, si nosotros dejamos, muere alguien o muere uno de nuestros animales y dejamos las cosas ahí, va a estar, va a ser una relación no cerrada y va a ser un proceso no terminado. ¿Por qué? Porque la muerte, como el nacimiento, es un proceso que empieza, la muerte empieza aquí, en este plano, obviamente. Empieza uno a estar pachucho o ya muy débil y poco a poco va abandonando, soltando y abandonando el cuerpo, pero abandona el cuerpo, pero la energía y la conciencia siguen viaje al otro lado. Luego yo les llamo tanto a la muerte como al nacimiento procesos puente. El nacimiento empieza al otro lado, termina en este, la muerte empieza en este, termina en el otro lado. Y, y bueno, pues los dos sería, estarían incompletos si solo gestionáramos la parte o pensáramos que solo tiene, existe la parte que nosotros podemos ver y tocar. En el nacimiento, de hecho, cada vez se es más consciente. Y de hecho, pues muchas veces uno, sí que es cierto que el vientre de la madre va creciendo, pero hay veces que uno se entera cuando ya lleva cuánto tiempo embarazado ¿Vale? Todo ese tiempo no ha ocurrido porque no te habías enterado. Ya estaban pasando cosas, ya estaban pasando cosas en tu físico e incluso antes. Porque de hecho también hablando con animales muchas veces ellos avisan y te dicen hay una almita que ya va a venir, ¿sabes? Hay una almita que está deseando, eh, eh, bueno, que eh, ser gestada, ¿no? En fin, eh, eso en el nacimiento. En la muerte pues es vemos todo el proceso de aquí pero tenemos que saber que ese alma después de salir del cuerpo tiene todo un recorrido a través de los diferentes planos energéticos hasta llegar al lugar de las almas que por cierto es el mismo para todas las almas, animales, personas, es el mismo y todo tipo de animales, o sea no podemos decir animales pero hasta aquí, a partir de ahí no, todo tipo de animales ¿Vale? Todo tipo de seres vivos. La vida procede toda del mismo sitio, aunque luego tome mil formas, de las diez mil seres que decían los taoístas, eh, pero proviene toda del mismo sitio y luego cuando se va, pues... Cuidado, cuando se va pueden pasar muchísimas cosas. No es que vayamos todos justo al mismo sitio, el alma tiene sus planes, <ríe> el espíritu tiene sus planes y puede ir a diferentes sitios antes de volver al lugar de las almas. O sea, cosas que yo he visto, pueden, pueden ser. es que yo creo que son infinitas, ¿vale? Entonces, solo por poner algunos ejemplos. Eh, tú, eh, almas que mueren y rápidamente ya están encarnando. De hecho, cuando ya están, muri cuando están muriendo, están ya encarnando en otro sitio. Eso ocurre, ¿vale? Ocurre con personas y ocurre con animales y con todo tipo de animales. Y también ocurre entre especies. Como yo conocí una tortuga que muriendo como tortuga estaba encarnando ya como conejo. ¿Vale? De hecho tuvo que intentar morir dos veces porque no la dejaron. <risa> y, y ya la primera fue justo antes de que ese conejo empezara a, gest a gestarse, la segunda ya casi la mitad final de la gestación de ese conejo. Bueno, en fin, ese, ese, eso, el, eh, eso puede ocurrir, ¿vale? Eh, pero bueno, es un proceso que tiene, empieza en, una, en un lado y acaba al otro. Y los dos lados están implicados un poco todo el rato. Entonces, cuando nuestro animal desencarna, no ha terminado todo su proceso, no ha terminado su viaje, y podemos seguir ayudándole. Y es importante seguir teniéndolo en cuenta que él sigue su viaje. Por ejemplo, cuando muere tu animal, normalmente lo que hay es un dolor desgarrador en la persona. Eh, nosotras hasta entonces, nosotras yo, mi equipo de comunicadoras, y el equipo de entre especies, solemos siempre, eh, solemos siempre deciros, mm, mientras estamos acompañando al animal, cuando hay un acompañamiento a un animal que, que, que, que va a morir, eh, solemos ayudar a la persona, lo que hace falta ahí es estar presente. Estar presente, no pensar en que se va a ir, no pensar en ahí, qué voy a hacer sin él, no, pero, no céntrate en él, no piensa que no es un momento para ti, es un momento para él, es un momento para estar con él y para demostrarle que todo ese cariño que él ha sido capaz de darnos, que todo eso que él ha sido capaz de compartir con nosotros, ese sostén emocional que ha sido para nosotros durante todo ese tiempo, es el momento indicado en el que se lo puedes devolver, estando ahí sin pensar en ti, solamente en estar Tampoco agobiando, también te digo, estar de la manera más normal del mundo, con el cariño que siempre le has tenido, pendiente de que esté bien, de que esté a gusto en la manera de, en, la, en la medida en la que esté en tu, en tu mano y ya está. vale Normalmente esto no suele ser nada fácil, porque uno suele estar súper estresado. Entonces, ayúdate de esencias florales. Esencias florales que son algo súper natural, que ayudan muy bien a a equilibrar, a armonizar las emociones. De hecho, yo te diría, remedio rescate, no hace falta nada más. O, por ejemplo, si lo conoces y sabes que te va bien, la maca, que es una raíz, eh, que es un adaptógeno que viene de una raíz y que lo que ayuda es a que no te, ni te vayas para abajo ni te subas para arriba y, te, y al estar equilibrado, mantenerte todo el rato, tu sistema nervioso en, en su equilibrio, tienes mucha más capacidad de acción vale Porque esos momentos de acompañar al animal son para poner el foco en el animal, no en ti. Una vez que el animal ya ha desencarnado, ahí es cuando ya empiezas a tener tú que cuidarte de ti. Y cuidar de ti va a ayudarle a él en su viaje. Pero vamos por partes. En el momento en el que el animal desencarna, eh, sale del cuerpo... Empieza ese viaje a través de dimensiones. Conviene también en los acompañamientos haber limpiado un poco el espacio, pues un poco con, con las herramientas que os compartía en la guía de protección para animales, pues esas mismas herramientas de limpieza de espacios que os encontráis en esa guía sirven para esos procesos. Sin agobiarse, solo una limpiecita, vale, pero que, que la energía esté limpia. ¿Por qué? Pues porque su viaje va a ser a través de la energía, y, y cuanto más fácil se lo pongamos, mejor. En un sitio donde la energía es densa, pues el alma sale ahí y tiene que atravesar toda esa densidad y, y, y toda la densidad que le sea además propia de su propio camino y todo lo demás. Entonces, la densidad del propio camino no podemos hacer nada. Es algo de, de, de su viaje, de su alma. ¿no? También os digo que la densidad del viaje del alma de los animales... Suele ser muy poquita. Entonces, con que nosotros ayudemos a que la nuestra tampoco sea tanta, ¿vale? Que ahí está el problema, porque la nuestra sí que suele ser densita. Eso ya lo tratamos en otro en otro directo que habrá ocasiones y cada vez va a ser un tema más en boga, me parece. Eh, pero, pero bueno, esas... Eh, Limpiar un poco el espacio, subir la vibración de ese espacio les ayuda en su momento de muerte. También me escribía hace poco una veterinaria preguntándome, había recibido la guía y me decía vaya y en mi consulta entonces ¿cómo hago? Bueno, eh, cualquiera de las, de, si es una consulta de veterinarios lo que tenéis, pues estas, estas limpiezas hacerlas cada poco y una vez a la semana hacer una limpieza un poquito más, más profunda y, y depende de lo, de lo que hayáis tenido, de los si habéis tenido que eutanasear animales o han muerto animales, pues siempre, siempre tener en cuenta estas cositas que, que voy a decir ahora. Los tres días siguientes, bueno, el cuerpo, ¿qué hacer con el cuerpo? Eh, tengo otro vídeo muy antiguo, en el que no se me ve muy bien, pero sí se escucha, que voy contando todas las fases de, de la muerte, que ayuda mucho al acompañamiento. Eh, una vez el, el animal ya ha muerto, conviene, eh, bueno, en ese acompañamiento eh, hablo de colores que van acompañando cada una de las fases. Bueno, eh, cuando el animal ya ha muerto, lo envolvemos, si podemos, en un trapito, una camiseta vuestra o, o una, una mantita o una toalla que hayáis comprado para la ocasión, de color morado que es el color de la trascendencia y el color es, es, es, eh, es vibración y va a ayudar a ese alma, a esa transmutación que tiene que hacer. Tan, ya antes de haber salido del todo del cuerpo ha empezado este proceso que os voy a decir, pero una vez que ha salido del cuerpo el alma sigue recogiendo su energía de los distintos sitios y personas con los que ha vivido y con los que ha compartido y dura aproximadamente, pues en humanos suele durar unos tres días. En animales es probable que sea un poco más rápido, pero como a veces también depende, depende de los humanos, pues nosotros, eh, eh, yo aconsejo dejar sus tres días, tres días de de no hacer nada. En todo caso, en todo caso, solo poner una velita. Y digo, una, no dos, ni tres, ni nueve, ni las que sean, ¿vale? Una y dejar apagarse esa vela que se consuma. Si no vas a poder dejar que esa vela se consuma hasta el final, es mejor que no hagas nada, ¿vale? Las velas que se ponen para los muertos, para la gente que se ha ido, ni, ni en el momento de, que se, de su muerte, ni tampoco de más adelante, se apagan. ¿Por qué? Porque suelen estar transmutando cosas y quien las apaga se lleva encima todo lo que queda por transmutar, se le cae encima todo ese, todo ese trabajo de transmutación y a veces puede ser algo complicado, ¿vale? Entonces se deja que se consuma hasta el final, que tenéis otros animales que no sabéis dónde ponerla, al final, el lugar, mientras sea un mientras lo importante es la intención con la que enciendes la vela. Entonces, yo hay veces que si lo veo muy complicado, yo tengo mi, mi candelabro que tiene cristal todo alrededor, pero hay veces que lo meto en el baño, dentro de la bañera, y cierro la puerta del baño. Y ahí dejo. <ríe> y dices, ¡jo, el baño, pues qué feo! Bueno, pero esa energía que le está dando, que, que está consumiendo la vela, está ayudando a transmutar, a, está ayudando a transmutar energía a ese almita. O sea, tú enciendes la vela dedicándola. Dedico esta vela, dedico la energía de esta vela a Bobby eh, para que le ayude en lo que necesite en su camino. Ya está, por ejemplo. vale Y ya, porque tú has puesto, eso, has decretado eso, porque tú has puesto esa voluntad en la vela, esa energía que la vela está generando va a ir directa a... Bobby, para, que, para ayudarle en su camino, ¿vale? También puedes decir, si no queréis liaros mucho, para lo que más necesite en este momento. Y la vela irá y lo podrán utilizar para lo que más necesiten en ese momento, ¿sí? Y ya está. Lo siguiente que tenéis que hacer ya es cuidaros vosotros, porque el animal, como digo, va a estar buscando, va a estar... Eh, buscando, no, va a estar recogiendo, pasa de una manera natural, no es que él vaya a cada sitio, sino que de manera natural la energía que él ha compartido con personas, con lugares, empieza a volver hacia él. Entonces ahí lo único que necesitamos es estar, intentar estar lo más tranquilos posible. Triste, pues vamos a estar, vamos a estar súper tristes, claro que vamos a estar, ¿vale? Entonces estar triste, que estar tristes no os haga sentir culpables, es lo más normal del mundo. Y eso no, no, no, no, no va a ser un problema. Lo que es un problema es cuando te, te obsesionas con el tema. vale Cuando empiezas a darle vueltas, cuando no lo aceptas. Pero no que no lo aceptes un rato. Pues, tú puedes encontrarte, como a mí me pasó con uno de mis gatos, encontrarte un animal de repente atropellado y, y del shock y de la impresión, te cueste un rato aceptarlo, ¿vale? Ese ratito de no, no, yo en mi caso fue un no, no, no, no, no, no, no. en metralleta, hasta que me di cuenta que tenía que cambiar ese no, no, no, todavía me llevó un tiempo, <risa> unos, unas horas, pero bueno, ¿no? Que estás en negación muy fuerte y no acabas de, de componerte, de nuevo, esencias florales. Sin ir, más, sin ir más lejos, Remedio Rescate, que es de las de Bach, del sistema de Bach, súper fácil. Eh, a mí me gusta mucho, ya sabéis, a mí me gusta muchísimo el sistema de Trembling Light, pero todos los que estáis al otro lado del océano en otros continentes, no os, no os va a ser tan fácil encontrarlo. Entonces, el, de, la, el Remedio Rescate de Bach es magnífico para eso. Te vas tomando un par de gotitas y cuando notes... Que si notas que necesitas más, te las vuelves a tomar. ¿Te va a quitar el dolor? No. Te va a quitar el estado de pozo. ¿Vale? El dolor, pues va a seguir ahí, lo vas a tener que ir gestionando pasito a pasito, poquito a poquito vale Eso ya a lo mejor el otro día nos centramos más en ese tema, aunque hoy voy a decir algo sobre el duelo también que me parece interesante. Pero para acompañar quería dejar claro, los tres días siguientes a que el animal muera no hacemos nada, en todo caso encendemos una velita. Ah, ¿por qué una? Ah, encendemos una velita y se la dedicamos, porque como ya digo en el manual de guía de protección... Eh, si enciendes una vela sin poner tu intención, eso es un portal que cualquiera puede utilizar, ¿vale? Cualquiera no puede, puede ser la gente que a lo mejor tú... Pueden ser no gente, pueden ser energías que haya por ahí, ¿vale? Entonces, tú pones tu intención en la velita, esta que hemos dicho, y la dejas consumirse hasta, hasta el final. No pones más y sobre todo no, pon, no pones un número impar. ¿Por qué? Porque... Números impares de velas suben la energía. Números pares bajan la energía. Y yo cuando me lo dijeron pensé que raro. Y lo probé y efectivamente lo noté. Entonces, como si pones tres, se te puede apagar una de repente, tú no te enteras y baja la energía, pones una que es más que suficiente, dejas que se consuma hasta el final y ya está. sí Entonces, una velita en todo caso. A los tres días, a partir de los tres días, es cuando puedes que pedir ah esto que se hace mucho en las redes eh, enviar energía para su camino por favor y lo ponen en un grupo donde hay gente de todo tipo que manejará la energía de cualquier manera como el que ha puesto eso ahí porque sinceramente o sea si sabes un poquito de energía no pones eso ahí yo sé que aquí habrá más de uno que lo haya hecho pues porque lo ha visto hacer para otros y quiere lo mejor para su animal no ahí se acumula un montón de energías y no se lo pone más fácil ¿vale? es más complicado entonces, eso es un momento íntimo para vosotros, si quieres pides ayuda a algún amigo que haya conocido a tu animal que también lo quiera o que te quiera a ti ¿vale? y para que te ayude a ti, que te mande reiki a ti que te, sostiene, te sostenga a ti mientras tú pones tu velita intentas estar tranquilo y te dejas sentir, porque si os dejáis sentir veréis, vais a notar como la energía de vuestro animal empieza a salir de vosotros, de los sitios más insospechados, también os digo. ¿eh? Yo me acuerdo eh, cuando Gatsby murió, ese día siguiente, iba notando y de repente, uno de los sitios donde era una muela. Una muela. <risa> bueno, pues a ver, que todo nuestro cuerpo tiene su significado y todo nuestro cuerpo está relacionado con un montón de cosas, entonces nunca sabes. Por eso que estés tranquilo, lo más tranquilo posible y cuidado es lo mejor que puedes hacer en ese momento, en esos tres días para tu animal. También os digo que durante esos tres días es, los que ven la energía podéis ver a vuestro animal o la luz, una luz, que es la energía de vuestro animal cerca de vosotros. Es, eso también puede pasar. Eh, no todo el, a lo mejor no lo habéis todo el rato, pero a lo mejor algún, algún, algún momento, ¿no? Es una luz, no vais a ver una sombra. Si veis una sombra, entonces poner algo para subir la energía, porque no es vuestro animal, es una sombra que se ha colado por ahí, subamos un poco la energía y ya está, ¿vale? Eh, otras veces también mucha gente le parece seguir viéndolo como andando por la casa, no una sombra, sino como que sigue andando por la casa, ¿vale? Eh, ahí está, pues ya está fenomenal nada, dejarle, no pasa nada, esos tres días lo único que hacemos es encender esa velita y desearle lo mejor para su viaje, tomar remedio rescate y si queréis otro consejo que me dieron a mí hace mucho tiempo y estuvo muy bien también vestir de naranja, mi perro cuando murió me lo recordó me lo, me lo puse un poco me puse de naranja porque me lo decía él y, y ya está, porque no me lo creía la verdad, y me lo puse y me ayudó un montón, entonces rodearte un poco de naranjas o vestirte tú mismo de naranja también te puede ayudar más cositas pasados esos tres días ahí eh, hay, eh, bueno, a todo esto esos tres días no necesitas tener el cuerpo envuelto en morado, solo Sí conviene que repose unas horitas, como dos o tres horitas en ese morado, ¿vale? Eh, incluso siete, se llega a decir, depende del tipo de animal, pero bueno, unas horitas si pudieras, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos con el cuerpo del animal? Pues eh, lo podéis incinerar o lo podéis directamente llevar a la tierra. Por lo visto, eh, por lo, visto lo mejor es a la tierra. Por lo visto, mejor incluso que el mar. Tener en cuenta que todo lo que hacemos no deja de ser un símbolo. Y cuando estamos manejando todas estas cosas, estamos trabajando... Es, es magia. Seamos conscientes o no, estamos, haciendo, estamos apoyando con una cierta magia. Con los rituales no deja de ser hablar al inconsciente y hablar a la energía, de alguna manera. Entonces, hazlo con conciencia, hazlo con cariño... Y parece ser que lo mejor es a la Tierra. A la Tierra que le ayuda a transmutarla. La fuerza de la Tierra, la energía de la Tierra es la transmutación. ¿no? Cualquier densidad ella la transforma con facilidad, además. Entonces, eh, yo eh, lo que haría sería o el cuerpecito enterrado en la Tierra y os hacéis un ritual a vuestra medida, un ritualito que puede ser decir dos palabras, poner una flor o algo que os guste, ¿vale? Eh, muchas veces en las, en, las, en las sesiones nos preguntan, ¿qué quiere que haga con su cuerpo? Normalmente, de todo hay, hay un poco de todo, pero normalmente el animal dice, pues un poco lo que quieras, porque eh, yo ya no estoy ahí. ¿No? Sin embargo, sí que cuando me han, después, las consultas han sido después y la persona me cuenta lo que hizo con el cuerpecito, mira, hicimos un ritual, lo llevamos a este arbolito, en este sitio que a él tanto le gustaba eh, estar, eh, ¿crees que le gustará? Y le preguntas al animal y el animal suele estar como, le hace ilusión, le hace ilusión eh, en la despedida, que hayan honrado, ¿no? Eh, su partida de, de esa manera, no, con tanto cariño. Eso sí que les hace ilusión. Lo necesitan, en realidad ya no. Pero también os digo una cosa, y esto va más allá de tu relación con el animal. Ese cuerpo que ha habitado el animal, ese cuerpo que es tierra, que la tierra le ha dejado a ese almita para que te acompañara durante un tiempo, se merece, se merece esa parte de tierra, se merece un agradecimiento. Entonces yo a la basura no lo tiraría. Buscar otra manera, ¿vale? Alguna manera de, de poder honrar, aunque sea simplemente, pues yo os digo, poniendo una florecita eh, encima de una tumbita que podéis hacer en, en el campo o en algún sitio. Y luego el tema cenizas. Si incineráis, es muy importante... Vale, si sí, en el ayuntamiento, dice Aurora, y es verdad, eh, hay que incinerar a todos los animales grandes. Sí, si incineras, perfecto, no está, está, está bien, no pasa nada. Si incineras y luego te dan las cenizas, son las cenizas con las que puedes ir y hacer este ritual. Lo que sí que no, no viene nada bien y los animales además en las sesiones me lo suelen marcar y me suelen decir, mira... Tienen esto ahí para que les diga que por favor dejen, lleven las cenizas a la tierra, ya sea de una maceta, ya sea de un árbol del jardín, ya sea del campo, pero que lleven las cenizas a la tierra. Las cenizas, no sé qué pasa con ellas, pero bloquean mucho el salir adelante de las personas, de los que se quedan. Normalmente la gente que se queda, suele eh, que cuando guarda las cenizas, suele bloque, bloquear, el, bloquear el, todo el proceso de duelo y bloquear hasta su vida en general, te, guardando las cenizas. Entonces suele ser gente que tiene un, ahí un problemilla con el tema de la muerte, todos lo tenemos, a todos nos cuesta, ninguno entendemos la muerte con alegría y facilidad normalmente de, la, de los seres queridos, eh, a todos nos cuesta algo, pero ahí te puede tocar en un momento en el que estés especialmente frágil, en el que estés especialmente débil y, y te cueste, te cueste, eh, de nuevo te diría entonces ahí ayúdate con esencias florales, pero además eh, sé consciente de, ve pensando un ritual, un ritualito que te va a ayudar a ti a, y, te, y va a ayudar a, al, al animal a despediros cuando, de nuevo, cuando Pongas esas cenizas a la tierra, honrando siempre ese cuerpecito que fue el cuerpecito de tu animal y que le ayudó a acompañarte durante todo ese tiempo en el camino. <ríe> Muchos hacemos eso escondidas, la verdad. Eh... Sí, yo conozco, yo tuve una, una alumna en Chile que estaban montando un crematorio de mascotas donde pudieran tener todo el acompañamiento, la persona, todo. Querían hacerlo, pues bueno, pues como ellos sentían que se habían merecido sus animales y sentían que no había esa, ese acompañamiento y lo han montado en Santiago de Chile. Bueno, eh, entonces, ahí ya empezamos en el tema nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros... Eh, ¿qué, ¿Qué es hacer un duelo entonces? ¿Tengo que estar triste? ¿No tengo que estar triste? ¿Cuánto de triste puedo estar para no estar enganchando al animal? Que se dice mucho, mucho, mucho, mucho... No tienes que estar triste porque lo enganchas... A ver, con tu tristeza sin más, no enganchas a nadie, ¿vale? Es menos a un animal que está conectado. En principio, no. Son las cosas inconclusas las que enganchan o las obsesiones más allá de lo normal, ¿vale? Más allá de lo normal. Sí que es cierto que a mucha gente un proceso de duelo le puede parecer que es una obsesión, pues porque es un dolor ahí que dura un tiempo hasta que ya se va gestionando. Pero una cosa de la que yo también me he dado cuenta es que cuando empezamos, después de unos días de dolor, empiezas a no acordarte ya todo el rato e incluso de vez en cuando a sonreír, ya sea por eso o por otras cosas. Y mucha gente... Se siente culpable de estar sonriendo, es como no, no, con lo que yo quería mi animal, no puedo estar ya saliendo de esta pena, y se vuelven a la pena, ¿vale? Encima con culpa, que eso sí, eso sí que bloquea todo. Vale, eh, el duelo es un proceso normal, la tristeza es normal, pero también entender que ni vuestro animal tiene que ver con esa tristeza, que es algo solo, solo vuestro, de pérdida y que sentir a vuestro animal, lo, todo lo que habéis compartido con vuestro animal, todo lo que vuestro animal os dio, tampoco tiene que ver con esa tristeza. Entonces, ¿cuándo puedo volver a sentir y volver a rememorar y compartir lo que viví con mi animal? Cuando empiezo a, sal, a salir de ese dolor. Y cuando empiezo a salir de ese dolor, y ya empiezo a poder hablar de mi animal y me río pues de las cosas que hacía, de las estas, de pues eso, de aquella vez que hizo no sé qué, de que tal tal, ta, tal, o me pongo a lo mejor nostálgico, pero también con amorcito dentro, pensando en lo suavito que era su pelo, o cuando venía y me daba todo en la mitad y me dejaba toda la cara, no sé. Esas cosas, ¿no? Que a nosotros tanto nos gusta <risa> de nuestros animales, y que otros pues no entiendan para nada. Pues, eh, pues, cuando empiezas a rememorar esas cosas ya con alegría, entonces es cuando empiezas a recuperar a tu animal. Y cuando todo lo que has vivido con tu animal sigue sumando. Sigue sumando. Y luego os voy a contar una cosa del duelo que me parece súper interesante. No sé si un día haré un, un vídeo del duelo en concreto. Pero... Eh, el duelo, de hecho de manera natural, yo lo he visto en los animales, despierta en ti cosas que antes hace, eh, eh, te llamaban la atención o te gustaban de, o del animal o de la persona que se ha ido. Por ejemplo, mi gata, recuerdo una de sus hijas, era súper cazadora. Y ella nunca lo fue, ella era muy mamá. Muy mamá. Pero esa hija, fue atropellada y murió antes que ella. Y durante el duelo de su muerte, pues Ibis empezó a cazar, cosa que ella nunca había hecho. Y empezó a cazar y cazar y estuvo cazando mucho tiempo. Y luego se relajó un poquito, pero sigue siendo, sigue teniendo ese puntito cazador. Entonces, es, esa, ese proceso es un proceso natural que hacen muchos animales. Coger un poco como el datos o cosas que vienen del, del animal que se ha ido y empiezan a salir de ellos. Eso es un duelo natural, hecho de manera natural. Y nos pasa a... cuando vas haciendo un, un duelo de manera natural, pasa solo. Pero mi, eh, mi animal, mi, mi perro, me, me sugirió perdonar, pero es que tengo... me están pidiendo... Ya, me ahullando por aquí, me ahullando por acá... Ya, ya creo que va siendo hora de terminar. <risa> eh, solo un ejercicio final. Si estáis en un duelo y necesitáis ayuda para un duelo, yo os recomiendo hacer esto. Porque a mí me ayudó muchísimo. Me lo dijo mi perro y de nuevo, yo lo hice porque me lo dijo mi perro. Pero luego me di cuenta que me ayudaba un montón. A ver, pues eso. Eh, <risa> es... Me dijo que me hiciera una lista de las cosas que me gustaban de él, de las cosas que más me gustaban de él, de las que me llamaban la atención o que más me gustaban de él. Y que cuando le echara de menos, hiciera alguna de las cosas de esa lista. Fue bueno escribírmelo, porque sí, las piensas por encima, pero luego no, no, no las cierras. Escribirlas tan claramente me ayudó me ayudó a ver con más claridad y a cuando yo le echaba de menos de repente decir venga, ¿cuál puedo hacer? ¿no? Bueno, todas se podían hacer en cualquier momento. Y las hacía o incluso hacer como broma inside entre él y yo hacer alguna sin que nadie más se diera cuenta. Yo por ahí me acuerdo <risa> me acuerdo que él, alguien decía hola, ya podía ser al otro lado de la calle que él se ponía como una moto y se cambiaba de acera y todo, se hacía falta para ir a saludar, le encantaba que la gente dijera hola y saludar bueno pues estuve durante un tiempo eh, durante un tiempo fue un poco oh, mi chiste inside, alguien yo estaba a lo mejor más apagadilla y tal, pero alguien me decía hola, y entonces yo sacaba de donde no había para hacer ese ¡Hola! ¿Qué tal? Y me hacía toda la historia, ¿vale? Porque yo, aparte de decir hola a esta persona, también estaba haciendo de mi perro Gasby yo lo sabía. Bueno, poco a poco me di cuenta que realmente cuando hacía esas cosas le sentía dentro de mí. Y me ayudó un montón a todo el proceso de duelo. Entonces, aquí os dejo ese... ese... Esa, esa, esa, bueno, ese ejercicio, esa, esa ayudita, esa herramienta que a mí me pasó mi perro para que la utilicéis y si queréis me contéis qué tal os va porque de verdad a mí me ayudó muchísimo y yo creo que con esto más o menos está todo lo que quería decir no sé si tenéis alguna pregunta por ahí sobre este tema por favor no me preguntéis ahora de repente el precio de los tomates cuando mueren y no despiertan eso hay que agradecerlo que sea algo tan suave hay que agradecerlo y todo esto se puede empezar a hacer ahí a partir de ahí todo esto que os he ido contando se puede hacer a partir de ahí con El olfateo a lo lejos en el campo, como hacía Rosa. Pues eso, por ejemplo, ¿no? De repente te vas al campo y te lo pones a oler todo. Hasta te puedes acercar a los árboles, a las cosas. A olerlas bien. Bueno. Ahí están muchos Bueno, chicos. Pues os dejo este directo que espero que os haya ayudado. A... Ah, bueno, pregunta. ¿Siete años con las cenizas de un perro sin enterrarlas no es lo suyo, no? Bueno, ya os he dicho, ya os he dicho, no. No, las cenizas hay que, dev hay que devolverlas a la tierra porque si no se bloquea. Se bloquea uno, se bloquea la energía. Entonces es, hazte, busca el momento, hazte un ritualito que te ayude a ti a honrar todo ese momento tal y las cenizas a la tierra. Hoy encontré una gatita de cuatro meses que es... He estado alimentando desde hace tres meses. Oh, qué pena. Es que con cuatro meses, tan chiquitina, qué pena, lo siento mucho. Bueno, pues mira, si con este de directo te puede ayudar ahora a lo que puedas hacer por ella en el, en el tránsito al otro lado, fenomenal. Ah, y por supuesto, eh, hablaros muchas veces ese dolor que sentimos, anda aquí, ese dolor que sentimos... Eh, ayuda mucho a hacer una sesión de comunicación con el animal que ya ha muerto y darse cuenta que realmente eh, el animal no se ha ido del todo, que se puede seguir hablando con él. El otro día me llamaba una mujer, creo que era desde, desde algún sitio, del, desde un país del este, ¿vale? La mujer me llamaba pues porque estaba desesperada de dolor, pero no se acababa de creer esto de la comunicación con animales. A mí eso me da igual, realmente, porque yo sí lo sé. Entonces <risa> empezamos a hablar con el animal y el animal, como suele pasar, me empezó a decir, y me empezó a decir, decir, decir. Y claro, ella ya llegó y dijo, madre mía, pero es que me estás diciendo cosas que es imposible, que solo sabíamos ella y yo. Y dice, ¿cómo puede ser? Yo tenía aquí algunas preguntas para hacerte, para ver si esto era verdad. Y dice, pero es que no hace falta, porque es que esa es mi gata. Bueno, esto pasa muchas veces, eh, y y solo eso solo eso, solo ese notar que tu animal sigue ahí y te sigue hablando, alivia mucho ese dolor de la pérdida, porque mucho de ese desgarro que tenemos, es porque nosotros los humanos no tenemos integrado que, que el alma no muere, que lo que muere es el, que lo que se queda atrás es el cuerpo, pero que el alma no muere y que siguen estando ahí de muy diversas maneras siguen estando ahí, no Así de cerquita, otra cosa que me suelen preguntar, las comunicaciones cuando han muerto, entonces no les paran, que se queden aquí enganchados en absoluto, al revés, lo que ayudan es asegurarte que todo ha ido bien y si no, saber, bueno, si no, un buen comunicador que está preparado para hacerlas, te sabe decir cómo eh, puedes hacer para, para ayudar a ese alma a que haga todo su camino al otro lado. Pero esas son comunicadores, comunicaciones, son maravillosas. Ayudan tanto a la persona como al animal, porque el animal, si tú te quedas mal, él no se queda bien tampoco. Él, y mucho menos después de haber pasado toda una vida contigo, que de repente tú te quedas ahí enganchado por el dolor de la pérdida. Que perdóname, pero será ego o no será ego, me da igual, pero tienes derecho a ser ayudado. ¿Vale? Y. Y entonces esa comunicación te ayuda a ti y al estar tú mejor hace que tu animal también esté mejor. Y por lo menos se quede más tranquilo sabiendo que de todo eso que habéis compartido no te quedas solo con el dolor, sino que recuperas, porque suelen ser esas comunicaciones, suelen ser también un poco un, una recapitulación, hacen una pequeña recapitulación de, de lo que ha sido la vida juntos, de lo que habéis trabajado juntos, de cómo ha ido, de lo que habéis conseguido y luego... Un poco a veces te hablan de cómo, de cuál es esa etapa que se abre delante de ti a partir de entonces. ¿Vale? Y sí, ayuda un montón. A mí me encanta hacerlas y además es que me parecen súper necesarias. ¿Vale? Mira, eso, quiero saber si ha ido todo bien y su alma ha hecho el viaje. Pues eso, una comunicación es lo perfecto y es lo que te va a ayudar. ¿Y la eutanasia? ¿Sería un directo entero? Quizás, no, no tanto. Eh, vale, bien. Es que eso sería el cómo acompañar un, cómo acompañar una muerte, ¿no? Tendría más que el despedirse de los que se van. Pero si, estás, si le vais a tener que eutanasiar, al final o él ha pedido que se eutanasie, entonces sí que es importante, sí que es importante hacer posible estar con el animal. Estar con el animal y según se está yendo, no tocarle ni la, ni la tripita, ni el lomo, sino por aquí, ¿vale? Por aquí, por la cabeza o por aquí, ¿vale? Para recordarle al alma, al alma por dónde salir. Y el alma realmente sale por ahí. Yo mi, con, mi, con mi perro me acuerdo que, que la vi, vi el alma salir. A veces tengo esa capacidad y en ese momento la tuve y vi el alma salir y durante tres días estuvo aquí, con, por aquí, conmigo. Eh, esto, y luego lo he visto muchas veces en otros eh, animales. Eh, dice Ruth, una comunicación fundamental y preciosa. Un besazo, Ruth. <risa> Traste en mis brazos con 19 años, Wow, 19 añazos, lo cuidaste bien. El hecho de repartir las cenizas en diferentes lugares, mar, montaña, ¿está bien o solo un único lugar? Eso como vosotros os quedéis más tranquilos con eso, porque realmente eso es para honrar lo que vivisteis. Entonces si es en los sitios que él vivió y te apetece llevarlo a esos sitios, pues es, no, no suele haber ningún problema. O sea, no hay ningún problema. ¿Vale? No hay ningún problema. El problema es si te las quedas en tu casa. ¿Vale? Y bueno, los acompañamientos de eutanasia, como he dicho, intentar estar con ellos, que no estén solitos. Aunque si estáis con ellos, por favor, tomaros vuestras esencias antes o un poco de maca, que os ayude, estar tranquilos y tener en cuenta que el que se está muriendo es él, no tú. Entonces tú tienes que estar ahí con cariño y con respeto, sabiendo que empieza un viaje súper importante para él, entonces, pues como, cuando, pues como cuando te vas a despedir a alguien que se va a un viaje súper importante. No te fijes tanto en cómo te vas a quedar tú, eso ya luego te fijas, sino en estar ahí con presencia, acompañándole y deseándole lo mejor para ese viaje. ¿Sí? Muy bien. Más cositas. La comunicación con mi gatita, como ya he atropiado, me ayudó tanto a aliviar mi dolor. Gracias, Maribi. Un besazo. Pues gracias por contárselo a los demás. Que no sea solo yo <risa> diciéndolo. Muchas gracias. Un besazo. Nuria, ¿desde que fallecen hasta cuánto tiempo después se podría comunicar con ellos? Ah, buena pregunta. Da igual. Mira, hemos hablado a veces con animales que fallecieron hace 25 años, a lo mejor, porque era de cuando la persona era pequeña y que incluso luego ha sido algún otro animal de la, de la persona y otro más de la persona y hemos hablado con el último y encima nos ha ido diciendo, no, pues es que también había sido el gato no sé qué y el perro no sé cuántos, por ejemplo O <ríe> sea, te llevan muchas sorpresas, te ríes muchas veces en esas sesiones, porque bueno, son ellos contando su vida y sus peripecias y, y suelen ser bonitas muy bonitas eh... Pues mira, accidentes, cosas como accidentes, todo esto que no te acabas de recuperar. Yo ahí sí os recomiendo la comunicación, de verdad. Hace falta armonizar eso, es necesario armonizarlo, ¿vale? Y tenemos derecho a armonizarlo, por supuesto que tenemos derecho, ¿sí? A sanar eso. Y que nosotros sanemos, sana, por supuesto, a nuestros animales, pero es que nos sana a todos, ¿Sí? Bueno, chicos, sí, los que tardéis en poder dar las cenizas, no tiene que ser corriendo, salir corriendo a, a tirar las cenizas a, a la tierra, pero que te vayas, que te pongas una fecha, que te vayas haciendo a la idea y que te montes tu ritualito que te va a ayudar y dejes que siga fluyendo. Porque el alma necesita que todo ese proceso se cierre para poder volver si es lo que necesita. ¿Sí? ¿Volver como nosotros o volver a donde tenga que ir? ¿Vale? ¿Conviene esperar un tiempo desde que se fue para hacer la comunicación? Bueno, las comunicaciones, nosotros mismos os diremos, las comunicaciones nunca han de hacerse antes de que pasen unos siete días. Nosotros dejamos pasar siete días. Desde luego por lo menos tres, pero nosotros dejamos pasar siete días para que el, estar seguros de que el proceso se ha podido hacer y entonces ya cuando hablamos con el animal, si el animal no ha trascendido, sabemos que es porque hay que ayudar. vale Si no, si no puedes estar interfiriendo o puedes estar en mitad del camino. ¿no? Entonces nosotros esperamos siete días. Antes de esos siete días, yo, de verdad, no comuniquéis antes porque inter podéis interferir en su camino, ahí sí. Pero si esperas esos siete días, ya, si el animal no ha trascendido del todo, es porque hay que ayudar en alguna cosa, que nos diga el qué, se hace y ya, sigue su camino. Muchas gracias, Itchi por esa pregunta que se me estaba pasando. ¿Se le puede preguntar a un animal vivo por su siguiente encarnación? Pues mira, en... Es que no es buena idea, ellos son presentes y es porque es importante estar en presente. Lo que tenemos es que dejar de preguntar esas cosas, ¿vale? Que aparte de morbo y curiosidad un poco aburría, no sirve para mucho más, ¿vale? Y aprender nosotros a estar en el presente y, y, y entender lo importante que es estar en el presente, ¿Vale? Simona, ¿sentís conexión entre abrir los registros acásicos y comunicarte con los animales? Mira, eh, los acásicos es una pequeña franja de lo que es la telepatía con los animales. La telepatía con los animales es con todas las dimensiones del ser. Acásicos, por supuesto, incluidos. Abrir solo los, los acásicos para los animales no es bueno. Ellos nos lo han dicho a mí, no solo a mí, a más gente algunos profesores de registros acásicos también, eh, y des, les desenraiza. Y además la, la, la, la información pues no es tan completa, porque en todas las demás dimensiones del ser faltan. Entonces, tiene que ver, hombre, es una pequeña parte de todo lo que se da en una comunicación telepática, ¿vale? Pero una pequeña parte, solo. Eh, mira, eh, si sí, es por una visión que he tenido... Bueno, pues entonces quédate tú con eso. O sea, se le, puede, se le puede preguntar por esa visión que tuviste en todo caso. Eso sería lo más apropiado. Porque a lo mejor no es una próxima encarnación, sino otra cosa. O a lo mejor, sí, realmente es un, un mensaje que necesitas tener. Pero así, de la nada, ¿vale? De la nada preguntar... Y, bueno, de la nada preguntar... Yo no soy muy partidaria, pero bueno, que poderse se pueden. Lo que no podemos es utilizar a los animales como oráculos, ¿vale? Porque eso les desenraiza, igual que nos desen suele desenraizar a nosotros también, estar todo el rato tirando y buscando en oráculos. Vale, ¿ves? Me dices, al despertarme vi su pata delantera, la pata delantera de otro perro y no sé si es su siguiente encarnación otro perrete que va a llegar. Puede ser eso, pero también puede ser otro perrete ya desencarnado que esté por ahí con él. También pudiera ser, o incluso uno que ya fue. Pueden ser muchas cosas. Por eso te digo ahí, en todo caso, yo preguntaría por tu visión. ¿Vale? Bueno, y con esto que me están exigiendo, que, que me están exigiendo la comida. Así que chicos, ha sido un placer estar por aquí con vosotros este viernes. Dejo aquí el directo por si lo queréis volver a escuchar y lo subiré también a YouTube. Y bueno, de hecho, volveremos a hablar de estos temas porque por más que se hable, siempre salen cositas nuevas, siempre salen preguntas nuevas. Eh, os deseo a todos... Que os cuidéis mucho, que si estáis en alguno de estos trances, pues os cuidéis mucho, ¿vale? Un abrazo fuerte de mi parte y bueno, seguimos siempre. Un beso.